Pero cuidadito, un tema muy importante es que todo esto va a funcionar bien mientras el, la cantidad de datos en general sea o bien pequeña o sobre todo la organización de estos datos sea sencilla. como Por ejemplo como decía recién en un archivo CSV, tal vez en un archivo de configuración o inclusive en algo, ya nos vamos un poquito más a, a la complejidad de lo que puede ser un archivo JSON. Ya cuando tenés que tratar con estructuras de datos realmente complejas y relaciones eh, más eh, ricas, como es la verdad el, en los casos más reales, tenés que empezar a pensar en armar bases de datos. Que eso es un tema que dejamos para un curso siguiente. Un último punto muy importante que tenés que tener en cuenta es que cuando los programas se vuelven interactivos hay que empezar a desconfiar un poco de los datos que llegan de afuera. Esto puede pasar por múltiples razones, desde una cosa tan sencilla como que una persona puede equivocarse al ingresar un dato, como a realmente ya usos maliciosos del sistema. Eso tiene un poco que ver con la seguridad y el evitar por ahí ataques. Si bien por ahí puede sonarte como un escenario más extraño, el mecanismo para protegerse de eso es exactamente el mismo. Lo importante como te decía es siempre el desconfiar de los datos que llegan de afuera. Imagínate una situación muy sencilla donde tu programa le pregunta al usuario cuál es su edad. Obviamente lo que vos estás esperando que el usuario ingrese es un número y de hecho un número mayor que cero. Pero qué pasaría si el usuario en vez de ingresar su edad ingresa una palabra, hola por ejemplo. En un programa como este, qué pensás que pasaría si el usuario ingresa hola? Cómo se compara hola con ese número 18? ¿Mm? Bueno, eso te lo dejo como tarea para que vos lo, lo pruebas. Igualmente, más allá de qué es lo que pasa en la realidad, hay una cosa que está muy clara, que es que este programa no está pensado para trabajar con, con strings, sino con números. Entonces, más vale asegurarnos de que lo que reciba sea un número. A este proceso se lo conoce como validación de datos. ¿De qué se trata? Exactamente eso, de poder asegurar antes de procesar el dato, o sea, de hacer lo que uno realmente quiere hacer con ese dato, asegurarse de que ese dato tenga el formato y eventualmente que pertenezca al rango aceptable y demás. ¿Cómo se te ocurre que se pueden implementar este tipo de validaciones? Las opciones son varias, pero todas terminan cayendo en la misma, el mismo grupo, que es, se trata de poner condiciones que evalúen qué es, cuál es la forma que tiene ese, ese dato. Te voy a mostrar un ejemplo que acabo de hacer. Fíjate este programa, por ejemplo. Lo que hace, bueno, primero una repetitiva que lo que va a estar haciendo es pedirle al usuario que ingrese la edad y eso se va a repetir en tanto y en cuanto el dato que me haya ingresado el usuario no sea de mi, digamos, entera satisfacción. ¿Cuál es mi entera satisfacción? Es que el dato sea, primero, que sea numérico y segundo, que sea al menos mayor o igual que 1. En este caso fíjate que la condición está expresada exactamente al revés de lo que te acabo de decir porque lo que yo estoy buscando como siempre es que la repetitiva continúe mientras la condición que yo estoy buscando no se cumpla ¿Bien? entonces veamos lo que hace este ciclo internamente es pedirle al usuario que ingrese su edad y después voy a empezar con justamente esto que son las validaciones que voy a, lo primero que voy a hacer es chequear si ese dato es o no es numérico si es numérico, está perfecto, no tengo que hacer nada. El problema lo tengo si el dato no es numérico. Para eso voy a usar esta función, isNumeric, que es una función propia de PHP, que me permite justamente verificar si un string ingresado por el usuario, bah, un string en general, contiene o exclusivamente caracteres numéricos o no. En caso de que no sea así, voy a decirle al usuario, por favor, ingrese un número ahora qué sucede si el dato ha sido numérico eso solo no me alcanza para decidir que eso es una edad aceptable tengo que chequear de vuelta qué pasa si el usuario ingresó un número menor que uno tampoco me va a gustar eso pero el mensaje que le voy a dar va a ser diferente para tratar de orientar al usuario hacia lograr un ingreso correcto una vez que puedo decir ok la edad se encuentra es numérica y se encuentra dentro del rango que yo acepto ahora voy a empezar a procesarlo que esto es lo que realmente me interesa que haga el programa que es verificar si la edad es mayor que 18 o no lo es entonces veamos esto corriendo voy a ingresar mi primero no me confundí no entendí que tenía que ingresar la edad ahí el programa me dice por favor ingresa un número y vuelve a consultarme mi edad así que mi edad es menos 20 no sirve, la edad tiene que ser mayor que 0, lo cual es, es lógico, mi edad es 39 con lo cual perfecto estoy bienvenido, ahora si mi edad fuera 7 no puedo entrar